Eh, nosotros el título que le pusimos a esto fue Descubriendo el rol de los coes de agilidad Y como bien dijo Alejandra de Argentina Muchas gracias por compartir Alejandra eh, También, eh, como tú bien dijiste El gurú, no andamos buscando gurú Sino que andamos buscando compartir y crecer en conjunto Tal cual con, bajando un poquito la humildad ¿No es cierto? Con el tema de que eh, hasta el mismo manifiesto ágil eh, Cuando lo escribieron Lo primero que ellos escribieron Fue que estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software Entonces, ellos que fueron los que escribieron el Manifiesto Ágil, tuvieron la humildad para decir, estamos descubriendo. Entonces, nosotros queremos eh, emular humildemente también esta parte, y estamos descubriendo el rol de los Codes de Agilidad. Y por eso quisimos hacer este webinar, para compartir nuestra visión y poder escucharlos también y recibir las opiniones de parte de ustedes. Eh, algo bien importante como, como advertencia. Lo que están viendo acá, como todas las cosas, y partiendo incluso por el Manifiesto Ágil que lo decía, eh, eh, manifesto que hablar en, en un presente permanente ¿no? Estamos descubriendo mejores formas de Lo mismo declaramos nosotros Esto lo que vamos a presentar es cosas que nosotros hemos visto, oído y trabajado Por lo tanto, si podría ser que le falte alguna base teórica más Podría ser que le falte eh, más eh, validación fuera de nuestro círculo eh, Alguien me podría decir Agustín, eso yo no lo he visto en mi, en mi centro de excelencia, en mi COE yo le voy a decir, perfecto, maravilloso, conozcámosla. Pero yo le voy a que vamos a hablar son los patrones que hemos encontrado a partir de esta búsqueda de más de 200 organizaciones que hemos trabajado, donde las cuales diría que ya decenas tienen COE. Y hemos visto algunos antipatrones que nos gustaría mejorar y alguna propuesta para que ustedes puedan ordenar mejor el trabajo. ¿Sí? Con esta advertencia, para que sepan que esta no es la última y sacrosanta verdad, porque no lo es, ¿sí? podemos pasar un poco más al contenido base. Ya este, este diagrama, de hecho, es más, tiene un nombre, organigrama. La etimología de la palabra organigrama es dibujo de organización. O sea, lo que están viendo ahora es un paradigma. Es algo que está de forma oculta, porque todo el mundo asume que por defecto las organizaciones se entienden y se modelan de esta forma. ¿Cierto? Esto es una estructura ordenada por jerarquía tiene forma de pirámide, la famosa pirámide organizacional, permite distribuir responsabilidades, lo que es sano. Creo que nadie, por ejemplo, si alguien, un gerente general de una gran empresa, me no, imagino firmándole las vacaciones a cada uno de los empleados, se volvería loco o loca, ¿cierto? O sea, cualquier líder o lideresa de una organización, ¿cierto? Necesita delegar responsabilidades. Para eso tiene, eh, esta estructura tiene sentido. Pero el tema es que en exceso genera burocracia. Pero además tiene otros problemas que bueno, nosotros vamos a evaluar acá. Y que normalmente están ocultos, ¿eh? Tan ocultos a plena vista, como se dice. Ya. <risa> Primero les voy a definir un concepto que probablemente muchísimos de ustedes ya conocen, que es el concepto de silo organizacional. ¿Sí? ¿Qué es el silo organizacional? ¿Cierto? Tal como dice la palabra, los silos, que son estas estructuras verticales donde se almacena el trigo, Y están zonas herméticas y cerradas. Entonces, se asume que dentro de las organizaciones, al, al momento de existir esta jerarquía, también se generan estos silos organizacionales. ¿Qué efectos produce esto, Manuel? Bueno, provoca varios, varios efectos contraproducentes. Uno de los más fundamentales es la desconexión, la falta de entendimiento entre las distintas áreas. ¿ya? Pero también provoca el efecto de que tenemos la tendencia a gestionar a nuestros colaboradores de la misma forma. Y por lo tanto, perdemos de visibilidad la mirada global de lo que está ocurriendo. Es uno de los primeros. Sí. Hay, hay otro tema. Esta, esta estructura que vemos acá se parece un poco a, lo, a los reinos feudales, ¿no? ¿Cierto? Teníamos un gran rey y también teníamos señores feudales, ¿cierto? Claro. También desde el punto de vista organizacional. De hecho, ¿te acuerdas tú de ese gerente comercial que una vez, te acuerdas que, que se sentía muy orgulloso porque tenía...? ¿Te sí, de, no, sí, el problema es que justamente cuando hablamos de patrones feudales, él, él sentía que estaba haciéndolo muy bien porque tenía cada día más gente bajo su cargo. Claro, Entonces, o sea, cada persona estaba... era, una, era como un puntito que se hacía como bueno. el Mario Bros saltando un, un punto más porque tengo una persona más debajo mío. Claro, cuando llegó a las mil personas se sentía ya creía que ya era lo máximo. Y la verdad claro. es que había muchos defectos en eso. Sí, y fíjate interesante. ¿eh? De hecho, es más, oye, me, oye, he visto muchas peleas porque alguien le quitan gente. Claro. Sí, oye, me quitaste gente. Y no, y no necesariamente porque tiene que, te hay que capacidad, es como si te estuvieras quitando una propiedad. Hay un tema ahí eh, asociado a eso, ¿no? Hay, hay objetivos locales, ¿no? Separados por cada uno. Ahora, esta estructura tiene otro, otra gran grieta. Que está acá, ¿no? Claro. Y esto viene del señor Ford. ¿Cierto? Y del señor Taylor. Estamos hablando ya hace un siglo atrás, cuando comienza la revolución... La, la última revolución, gran revolución industrial, ¿cierto? De la automatización. Que tiene que ver con que vamos a separar la organización entre los que piensan y los que ejecutan. Entonces, a los de arriba mueven las piezas y los de abajo se mueven, según lo que dicen los de arriba. Esto hace de que tengamos la tendencia de que todo cambio organizacional parte por desarmar y armar equipos o gerencias. Arma una nueva creencia, cambia a la persona. Todos todo los juegos son mover personas. ¿Sí? Eso es lo primero que hace una, una organización al momento de querer, comillas, transformarse, mover personas. ¿Por qué? Porque la metáfora que hay detrás de eso, es que, o el paradigma que hay detrás de eso, es que son piezas en un tablero. Y algunas son sacrificables, algunas son sacrificables. Después vamos a ver que en realidad esto tiene una, un problema de base. Que el problema de base es que, fíjense, que ¿dónde está el cliente acá? Los clientes, ¿cierto? O en el caso de la sociedad eh, civil o de las organizaciones públicas, ¿dónde están los, los ciudadanos? La ciudadanía que hay que atender, no están. Se cuenta que hay una mirada totalmente hacia adentro de la organización. ¿Cómo se actúa frente al cambio? Primera cosa, todos sabemos que las organizaciones no se pueden mantener estáticas, porque hemos tenido, ¿cierto? Nuevas condiciones del entorno, para que contar COVID. lo que va. Lo que vivimos recién, la pandemia, o sea, ninguna organización quedó eh, indemne frente a la, a la pandemia. Todos tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, literalmente todas las organizaciones del mundo tuvimos que trabajar, cambiar nuestra forma de trabajar y además, ojo, las organizaciones también tienen aspiraciones, ¿no? Que es decir, queremos, eh, no sé, queremos crecer un 50%, queremos instalarnos en otro país, queremos transformarnos digitalmente, bla, bla, bla. Eso es la estrategia, ¿no? Lo que queremos lograr. Y al aplicar estas fuerzas sobre la organización aparecen tensiones, ¿cierto? Que nosotros le podemos llamar dolores o problemas. ¿Cómo se suelen atacar estos problemas o estos dolores? Se hacen proyectos estratégicos. ¿Qué es un proyecto estratégico? ¿Cierto? Su proyecto estratégico es una iniciativa que tiene un comienzo y un fin, por eso se llama un proyecto, que busca movilizar la organización para lograr resolver este dolor. Pero tiene... Un problema que es que cada uno de estos proyectos estratégicos se trata de forma aislada. Y además de forma fragmentada. O sea, vamos a crear una organización ad hoc que va a comenzar y va a desaparecer cuando el, cuando el proyecto estratégico termine, ¿cierto? Los equipos se arman y se desarman, por lo tanto no tenemos una forma de trabajar estos proyectos de forma consistente, sino que en realidad se reinventa la rueda para estos proyectos cada vez. ¿Qué problema ha observado tú, Manuel, eh, cuando has visto este tipo de forma de trabajar? Tiene que ver básicamente con el hecho de que cuando se provocan mejoras superficiales, las organizaciones empiezan a caer en lo que nosotros denominamos la cultura del parche, ¿no es cierto? Que hago un parche para arreglar un problema, y el peor problema, valga la redundancia, es que después estoy haciendo parche para mantener los parches. Y a la larga eso genera una entropía brutal, porque te llenas de una cantidad increíble de cosas por corregir o mantener que necesariamente nunca fueron una solución definitiva, porque como no tenías la mirada integral de lo que estaba pasando, sino que solamente una parte del problema, efectivamente la solución siempre era parcial. Nunca logró un efecto positivo real. Así es. Entonces, bueno, vamos a agregar el componente adicional, ¿no? Que es el componente digital, la parte tecnológica, ¿cierto? Que es algo que es fundamental en este, en este tiempo. ¿Cuál es el rol de tecnología en la organización? Primero, ya sabíamos que tenemos la estructura, esta estructura jerárquica. Y tenemos un área de tecnología, ¿no? Ahí hay, hay un problema, Agustina, ¿eh? que normalmente se cree que las áreas de tecnología son solamente para hacer tecnología. ¿Ah? Y Interesante. De hecho, yo son... te voy a mostrar los, los dos roles que he encontrado. Mira, por ejemplo, pensemos que en esta organización pasan, disculpe, el atraso, el sistema no carga. Ahí tenemos una... Un área que está de cara hacia los clientes, ¿no? Tenemos, o se cayó el sistema, o no me cuadran los datos. Entonces, lo que uno pensaría del área de tecnología es como llamar a los superhéroes, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? <risa> Terminamos llamando realidad, al <risa> Exactamente. O sea, pareciera ser que estamos llamando al gáffeter o al fontanero, como se le llama en algunos países. En realidad, el área de tecnología está como para limpiar, limpiar la cañería, ¿cierto? O que hay una. Hay una llave que cierra mal y tenemos que cerrarla bien. Entonces, no es un rol muy puro en esta situación, ¿cierto? Además, ¿cómo se hace el software tradicional? Y esto es un tema que es que parte de cómo se origina la transformación digital o la transformación ágil de la, de la, del desarrollo digital, ¿no? Lo que observamos aquí es que en realidad tenemos una cola de distintas especialidades que atienden a la tecnología, ¿no? ¿Sí? Y siguen este famoso formato de cascada. Esta cascada quiere decir que hay especialidades que cada cual tiene, atiende su propia cola de trabajo, ¿no? Entonces, cuando llega una necesidad, se, se pone a la cola del especialista. Entonces, tenés que esperar que los analistas resuelvan todo su cola de trabajo. Recién ahí, se va a poner a la cola la gente de diseño, para que haga el diseño de la solución. Después, va a pasar a lo que es la, el desarrollo, ¿cierto? Después un control de calidad, que también tiene un montón de otros trabajos que realizar, ¿cierto? Y la puesta en producción, que también tiene más trabajo por hacer. Y recién después de toda esta burocracia, ¿cierto? Se obtiene un resultado que yo lo puse en verde siendo optimista. Porque él, siendo realista, en realidad este proceso es tan lento que muchas veces cuando tú llegaste con la solución, incluso si es la que te pidieron, probablemente ya no es atingente. ¿Cierto? Entonces... Aparece, ¿cierto?, esta forma ágil de trabajar el desarrollo de software, donde tenemos estos equipos ágiles, la gente les llama células, ¿cierto?, que pueden explorar autónomamente, ¿no? Y características que tienen, que son, organiz... son equipos alineados, ¿cierto?, tienen un, un, un, un objetivo en común, tienen autonomía. Eso les permite tomar decisiones rápidas. Autonomía con dos cosas. Autonomía tanto en el conocimiento de cuál es el problema a resolver, ¿cierto? a nivel tanto de negocio como de tecnología, también de poder de decisión, no tienen que estarle pidiendo permiso a, la, a cada momento, a un jefe para, para avanzar, y también tienen disponibilidad, disponibilidad horaria, tiempo, energía, para poder trabajar, tienen foco para poder hacer las cosas. Con este proceso, entonces, cambia la forma de trabajar, entonces en vez de tener áreas separadas de trabajo, no ahora tenemos una sola cola, y esa cola, el equipo colabora de forma integral y entrega. Como podemos observar, esto es mucho más expedito que el modelo tradicional, ¿cierto? Que el modelo tradicional estaba separada las la, la escuelas una detrás de otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene acá la gerencia? ¿Sí? Tecnología se software más rápido. Entonces, dicen, ¡wow! lo quiero para toda la organización. ¿Sí? Por favor, vamos, denle. Entonces, lo que ocurre ahí, cualquiera podría pensar que el poner células... Y completar con célula, y llenar con célula, y como COE, formar célula, guiar célula y mantener célula, debería ser la solución para todos los problemas organizacionales, ¿no? Por ejemplo, me diría que es así, ¿no? Bueno, vamos a evaluar eso. Vamos a ver, entonces, esto, acá aparece una necesidad que se llama el famoso escalamiento de la agilidad. ¿Cierto? Porque como tecnología anda más rápido, todo puede andar más rápido. ¿Sí? Entonces, frente a eso. Entonces, decimos, oye, ¿y qué tal si la, la tecnología es la que escala la organización? Entonces, ¿qué se hace? Teníamos esta estructura, ¿cierto?, tradicional, ¿cierto?, donde teníamos separado en silos la organización y también en silos el área de tecnología, ¿no? Cada cual con, con, con un equipo de especialistas, cada uno, generando este, este, estas múltiples escuelas de trabajo muy desordenadas, ¿no? Entonces, lo que, una de las cosas que suelen hacer... Acuérdense de que vimos este, este modelo del de señor feudal, ¿no? El señor feudal que se siente más feliz cuando más gente tiene a cargo. Comenzamos a tener un modelo que cada gerente tiene su propia célula, ¿cierto? Un, un área comercial tiene su célula, un área de operaciones tiene su célula, un área de recursos humanos tiene su propia célula, ¿ya? Esto lo hemos vivido montones de veces, ¿okay? y, y es como la célula mascota, literalmente. Después nos vamos a dar cuenta qué efecto tiene esto, pero se dan cuenta que de alguna forma se sigue replicando la misma falta de comunicación entre las distintas áreas del negocio, pero a nivel de célula. ¿Sí? Y acá vamos a poner otro efecto también. Como esta es una sola organización. Imagínense de que esta fuera un rostro y tenemos un cirujano... Plástico por cada parte del rostro. Entonces, este está operando la ceja. Este está operando la ceja de abajo. O sea, perdón, el párpado de abajo. Este está operando la nariz. Este está operando la mejilla al lado del ojo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Un Frankenstein. Y ese es exactamente lo que sucede. ¿Cierto? ¿Cuál es el otro modelo? El otro modelo se llama la tecnología bimodal. Entonces, <risa> lo que ya tienen es un área de TI tradicional que, insisto, sigue, sigue siendo los, los gafites, los fontaneros de la organización, o los superhéroes que aparecen un área digital. De hecho, tenemos curiosamente el área de TI y TI digital. Claro. Eh, yo yo no, nunca he conocido un área de TI analógica, pero, pero le llaman, claro. el TI tradicional le llaman así, como, como raro, como si programaran con abaco, pero eh, es más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de hacer armar una, una empresa, esto puede ser una empresa muy tradicional, un banco de corbata, etcétera, pero acá tenemos puros chicos eh, y chicas que están con paleras de Star Wars y Harry Potter. Y, eso, y, la, y, le, y la idea es que es otra cultura, etcétera. Pero como pueden observar, eso no está mal. Pero lo que está es que hay una tremenda grieta entre esta nueva organización y la organización que le dio origen. Entonces la pregunta, ¿dónde está el vínculo de esto con el negocio? Y regularmente lo que hacen es que se traen Product owners, incluso de afuera, product owners que son los que tienen que liderar el emprendimiento, no se los contratan de afuera. No conocen la organización de origen. Entonces, armamos todo esto como una organización que fuera totalmente distinta, pero que no tiene cero a cero con la realidad organizacional. Entonces, tenemos, además de las grietas anteriores, agregamos una mega grieta, y además otra cosa, agregamos celos profesionales. Porque mientras esta gente de acá trabaja en, eh, trabajaba en cubículos y en sectores súper tradicionales y mal cuidados, esto tenía un espacio, una, una eh, tipo eh, oficinas tipo Nueva York, así, espacios abiertos en el Soho, o sea, lugares preciosos con, con el PlayStation para jugar. Esas cosas las hemos visto muchas otras veces. Entonces, en realidad, fíjense que lo que estamos tratando de hacer es decir, mira, algo que me funcionó en tecnología lo quiero escalar. Pero se das cuenta que acá hay un poco como una, una, una es una iniciativa que es aplicar la fuerza bruta, literalmente, para tratar de hacer el escalamiento. No existe una mirada de fondo de qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Y aquí <coughs> quiero compartir para que eh, Manuel les, les cuente sobre este estudio, que ya tiene sus gañitos, pero creemos que incluso es muy, es muy eh, optimista, ¿cierto? ¿Qué es lo que plantea este estudio, Manuel? Es optimista, además tiene, tiene una desgracia ese estudio. Bueno, ese estudio dice básicamente que el 70% de las transformaciones digitales terminan en fracaso y solamente el 30% en éxito. Y ojo, que en nuestra experiencia hemos visto que no solamente las transformaciones digitales, sino que también las transformaciones organizacionales, ya, Tienen, siguen el mismo patrón. ¿Qué se aprendió este estudio? Se aprendió básicamente eh, algunos errores que se cometen en estos procesos de transformación digital. Y el primero es que se pone mucho foco en la cantidad y no en la calidad de los proyectos. Y, y de ahí es que todo el mundo quiere hacer muchas cosas y te llenas de células, células, células por todos lados y desconectas muchas veces del resto de la organización, como veíamos antes. Y estar desconectado produce el segundo aprendizaje que se sacó de este estudio, que habla de que la transformación digital se trató de hacer aislada del resto de la compañía. Tú no puedes hacer es una claro. transformación digital pues, así todo, sin considerar el resto. Sí, o sea, o, o sea, los que, los que están con peleas de Star Wars y Harry Potter versus los otros que están con corbata. Los buenos versus los malos, porque empiezan claro. a pasar este tipo de cosas. ¿eh? Claro. Eh, los superiores versus los fontaneros. Y finalmente, y este y creo que es el principal error, es ver la transformación digital como objetivo, como bien dice, en sí misma. La transformación digital debería ser un mecanismo o un medio para lograr, poder lograr algún objetivo de negocio, potenciar el negocio. No es el propósito transformarse digitalmente. ¿sí? entonces Creo yo, y estoy pensando en voz alta, Agustín, que los COE muchas veces pueden ser un símil a este evento, que en el fondo parece que el objetivo es implementar un COE y puede que se nos olvide también que el COE debe ser un mecanismo o un medio para lograr algún propósito de más alto nivel. Sí. Ahora, fíjense, como uno de los temas, totalmente de acuerdo, y uno de los temas que aparece con la necesidad de escalar la, la agilidad, ¿cierto? Es que también otro de los... Objetivos aparece como pintar la organización de, con, el, con métodos ágiles. Y acá se, aparece un problema muy importante que tiene el, el, el cuerpo de conocimiento de agilidad actual. que es? Bueno, este es un diagrama que se hizo famoso a nivel mundial, ¿no? Que lo intentó hacer un, un colega de Deloitte. Yo no sé si trató de asustar o trató de cobrar más caro a un, a un, a un, a un cliente por lo complejo de que es el trabajo de agilista. ¿verdad? Yo creo que cobraba por pelotitas o sea, eh, hay, hay gente que su negocio es vender complejidad ¿eh? De hecho hay una metodología muy famosa Que, es, que es, su traducción es seguro ¿ya? Que también es bien compleja Que trata de vender lo mismo, complejidad ¿no? Y en realidad la pregunta es ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Por qué? Porque oja, obviamente la, El lenguaje, la metodología eh, Las prácticas, los roles que existen A nivel de tecnología No se aplican en las áreas de negocio o sea, anda a hablar a un área de operacional que es un backlog, o que es una user story. Sí, claro. O user story points, digamos, ¿cierto? O sea, pensemos en otras cosas, o un PI planning. O sea, cuando tienes ese tipo de lenguaje, lo que estás haciendo es, primero, a a asustar a la gente, y segundo en realidad, estás llevando una complejidad más allá de lo necesario. Claro. Lo, lo otro claro. es que tienes que mirar más allá de Scrum. ¿Ya? O, o SAFE, en este caso, ¿no? ¿Cierto? Tienes que mirar más allá para lograr entender la organización y, y, cómo y cómo agilizar la organización. Pero para eso vamos a tener que hacer una definición de agilidad que no consiste en poner metodologías sobre la organización. ¿Sí? Porque si no pareciera que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, lo primero, decir que el cuerpo de conocimiento ágil es muy amplio, ¿cierto? Y en realidad hablamos de Lean y ágil, Lean y Agile, ¿cierto? Porque en realidad uno puede ir 70 años atrás a los años 50, con el trabajo del señor Demi, ¿cierto? Y, el, y su colega el señor Yuran, en, en Japón, que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, llegan a Japón y a través de su forma de, de, de, de filosofía de trabajo basada en empoderar a las personas, en vez de imponerles procesos rígidos encima, sino que liberar eso, esa, esa cultura japonesa del Kaiser, pero aplicarla a lo que es el, el trabajo aparece el, el milagro japonés, ¿no? como Japón se recupera de forma muy increíble después de la Segunda Guerra Mundial, y esto está plasmado en particular en un modelo que se llama el modelo de producción de Toyota, que muchas empresas han tomado, y que los norteamericanos le llamaron Lean, Lean quiere decir sin grasa, pero Lean habla solo sobre, sobre, sobre la capacidad de no generar defectos, ¿no? de no generar grasa, pero en realidad es mucho más que eso, porque la base del modelo Toyota es el respeto por la capacidad de las personas de aprender por sí mismas. El, el, el modelo gringo es un poquito más utilitarista en ese sentido. O sea, las personas son engranajes. Un modelo forte, ¿cierto? Engranajes que yo puedo manejar. Y también otro modelo importante, que es este que viene de, del New New, del Open Game, que es la base de la metodología Scrum, que es el, el concepto de célula, de esta célula multidisciplinaria, que toma decisiones de forma autónoma. Ojo, una célula multidisciplinaria no son puros computines con un product owner. ¿ya? Eso Y eso es uno de los errores graves que también tenemos en la constitución de la célula. Y aparece, bueno, la metodología ágil, Scrum por un lado, los estudios etnográficos de Alistair Corbin en su, en su estudio de doctorado, que vio cómo habían patrones que se repetían entre los equipos más exitosos de agilidad a principios de los 90, o el mismo trabajo de Extreme Programming de Ken ¿cierto? Esto genera lo que fue el movimiento ágil, ¿cierto? Y que, bueno, se encuentra de en que hay raíces, entre medio que es el mundo Lean, software de Loven, en particular de los Poppendieck, o aparece también metodología Kanban, y es lo que se llama agilidad organizacional, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? De cómo llevar la agilidad más allá. Pero algo que les queremos plantear es que agilidad organizacional es mucho más allá que el desarrollo ágil. De hecho, es algo claro. distinto al desarrollo ágil. Y eso es justamente lo que les vamos a plantear ahora. Pero para esto, ¿nos sirve mirar la organización como una pirámide, Manuel no? No, por supuesto que no. Porque resulta que cuando nosotros miramos la organización como una pirámide, nos perdemos en este mundo de los silos, ¿ya? Y por lo tanto, no tenemos esta mirada integral. Y eso es eh, bastante grave. Además que uno no puede mejorar algo si no lo entiende bien y uno tiene que cambiar la forma de ver las cosas para poder llegar a cambiar el, el ecosistema que tenemos para que habite un cove sano. Ahí como está mostrando Agustín, eh, ¿no es cierto? Lo que señala este señor, el señor eh, McMister Fuller, este futurologo. Y, y, él, y él dice algo bien sencillo, como ustedes pueden leer ahí. ¿eh? Dice, para cambiar la realidad, debes explicarla de una nueva manera que deje a la mirada actual obsoleta. Entonces, yo le pregunto a Agustín: ¿Cuál sería esta nueva mirada que tenemos que tener de cara a las organizaciones para poder implementar eventualmente un code sano? Bueno, acá viene la, viene justamente el cambio de perspectiva. ¿no? O sea, si nosotros tomamos el organigrama tradicional, ¿sí? la pregunta que uno se hace, en realidad, y fue una pregunta que yo hice hace unos minutos, es: ¿cómo una organización realmente genera valor a sus clientes? Y uno se va a dar cuenta de que necesariamente ¿sí? una organización crea valor de forma transversal a la organización. Esta es una definición fundamental, varios agilistas lo han compartido, en particular esto parte por Dan North, que les recomiendo su, todos sus trabajos, en particular unos de proponentes del Behavior Driven Development, que, que es una metodología de desarrollo que revolucionó la forma de trabajar, Entonces, una de las últimas revoluciones interesantes. ¿no? Y Alan Chaloway también lo, lo propone. Eh, en realidad, ninguna área de la organización puede generar valor de forma autónoma. Y eso es algo fundamental. Y, la, y eso quiere decir que tienes que colaborar transversalmente en la generación de valor. Muchas organizaciones hablan de clientecentrismo, pero no son capaces de conceptualizar qué es el, eh, el clientecentrismo. Y es justamente esto, tener una mirada transversal que está orientada hacia las personas. ¿Cierto? Hacia las personas que atendemos y sus necesidades. Con esto deberíamos tener otra forma de mirar la organización que nosotros les queremos proponer a través de lo que le llamamos el modelo LINCE de transformación organizacional. Entonces, este flujo transversal lo vamos a modelar ahora. Vamos a ver que a nivel de organización, ¿cierto? Toda organización existe para resolver necesidades de su entorno, en particular de sus clientes, ¿cierto? Y esas necesidades se reciben a través de lo que se llama una interfaz organizacional, una experiencia de cliente, una sucursal, o ahora son, ¿cierto? Todas las interfaces digitales, ¿cierto? Por ejemplo, un banco. Yo necesito un crédito. Me acerco al banco, presento mis antecedentes, ¿cierto? En una sucursal, según un crédito complejo, ¿cierto? O a través de las interfaces web ahora, ¿cierto? Pero ese crédito tiene que pasar por un back office, ¿Cierto? Que va a, eh, por ejemplo, si para financiar mi casa probablemente necesito presentar muchos papeles, no es algo tan sencillo como llegar y pedir, ¿cierto? Me voy a pedir 100 mil dólares, de esos 200 mil dólares para una casa, no va a ser nada, no, no es simplemente un papel, sino que es una carpeta de antecedentes financieros que puedan demostrar y para eso tiene que pasar por distintos roles, distintas especializadas, especialidades organizacionales que nos permitan finalmente resolver la necesidad y decir, sí, ahora tengo financiado. Mi trabajo, eh, mi, mi crédito. Eso es un ejemplo de un banco, ¿no? A esto le vamos a llamar trabajo conocido. ¿Por qué le llamamos trabajo conocido? Porque está asociado al know-how de la organización. Es lo que la organización sabe hacer. Yo me acerco a pedir un crédito hipotecario a un banco porque lo sabe hacer mejor que la panadería de mi esquina. ¿Cierto? La panadería de mi esquina le voy a comprar pan, pero no le voy a comprar un crédito. ¿Por qué? Porque el banco tiene ese know-how. Sabe cómo hacerlo, sabe cómo entregarme servicios. Es especialista en el tema. ¿Cierto? Entonces yo confío en ese trabajo. Este trabajo tiene una característica, que es un trabajo que es estandarizable. Uno podría aplicar un ISO 9000 para decir que esa es la forma en que yo entrego un crédito hipotecario. De hecho, es más, si dos personas presentan antecedentes similares, a las dos deberían otorgarle el crédito. Te Debería tener un nivel de predictibilidad, el resultado que tú vas a ofrecer. Entonces, el objetivo del trabajo conocido es crear valor de forma predecible a partir del know-how de la organización. Dije, ok, entonces toda organización tiene este concepto, ¿no? Y ojo, la, la gestión tradicional se basa en esta forma de trabajo. Y esto es bien importante entenderlo, porque es la forma en que los gerentes, todavía, de la, las generaciones, probablemente de mi generación, incluso gente menor que yo, ha sido formada para ser gerente, ¿cierto? Es, acá aparece la carta GAN, por ejemplo. La carta GAN es parte del trabajo conocido. Dice que es algo predecible, que va a tener un paso A, B, C, D y E, y si yo sigo la receta, se cumple el resultado. Por acá va. Pero, tal como lo dijimos, estamos sujetos a un montón de incertidumbre. Habíamos dicho, nuevas condiciones del entorno. Ejemplo, la pandemia. Ejemplo, la crisis económica mundial que estamos viviendo ahora. O también podemos tomar temas o problemas que aparezcan en la experiencias de nuestros clientes. Reclamos. O también tenemos problemas en el funcionamiento interno. Por ejemplo, lentitud o Problemas de calidad en los productos, ¿cierto? O, o, o datos que no cuadran, etc. O también, como les había contado, la estrategia organizacional, ¿cierto? Que moviliza a la organización, hace un no adaptado. Entonces, frente a esto, la organización necesariamente se tensiona y aparece lo que la gente le suele llamar problemas o dolores. Y esos dolores se ubican tanto afuera de la organización, como en, como en el borde de la organización, como al interior de la organización. Frente a esto, Acá viene vamos a tratar de acercarnos al concepto de agilidad organizacional. Como vimos en el modelo tradicional, la gente como que aplicaba inyecciones, ¿cierto? Que son estos proyectos estratégicos en el sector del dolor, Es como aplicar anestesia, ¿cierto? Oye, me duele acá, te aplico anestesia, duele ya, te aplico anestesia, ¿sí? La pregunta es, ¿esa es la forma de resolver sistémicamente un problema? Y acá es lo que queremos plantear. Y esto es un, algo que también viene obtenido del de modelo Lean, ¿cierto? Toyota, digamos, particular. Si, ¿Qué pasa si no mejoramos? La gente cree que si uno no mejora, se queda igual. Pero en realidad si uno no mejora, empeora Porque sometido frente a todas las fuerzas que existen, vamos a encontrarnos de que necesariamente la organización va a dejar de ser adecuada para su entorno entonces necesitamos contraponer a la entropía natural que sucede debido a este mundo cambiante un flujo de mejora permanente lo que quiere decir y esto está sacado, esto es una frase que nosotros inventamos, ¿ya? nosotros decimos que es como la ley del insight, digamos ¿ya? de inventamos escuchando a algunos buenos ministros de la Hacienda, Los ministros de la Hacienda dice que a gastos permanentes, ingresos permanentes, o sea, no puede financiar eh, beneficios permanentes para la ciudadanía si es que no tiene un, un, un impuesto de ingreso para el Estado de forma permanente. Claro. Nosotros lo retrucamos. Decimos, para nuestros flujos de valor permanentes necesitamos flujos de mejora permanente para poder sobrevivir. Esta es la ley de Linsen. ¿Cierto? ¿Por qué la decimos así? Porque no podemos pensar que la verdadera agilidad organizacional se va a lograr a empujones. Tiene que lograrse de forma sistemática, permanente. Frente a eso... Entonces, vamos a, en esta situación donde tenemos todas estas fuerzas que están tensionando la organización, tenemos que pensar que hay un nuevo tipo de trabajo que se encarga de, primero, observar los dolores y problemas que aparecen de forma proactiva, no reactiva. Segundo, analizar los problemas. Tercero, idear soluciones. Y experimentarlo. Y cuarto, transformar los flujos de información de la organización con respecto a las mejoras que se hicieron. Fíjense que no partimos con la tecnología de inmediato. Sino lo que hicimos fue entender de dónde venía la problemática y de ahí trabajar para lograr validar en pequeño una solución. Y esto es muy importante. Acá hay un dato que es no menor. Eh, el costo de la inversión en tecnología muchas veces está subvaluado. ¿Por qué? Si tú inviertes un dólar en un desarrollo tecnológico, lo que dice la literatura y los estudios es que tú deberías reservar tres dólares para la mantención de ese software a futuro. O sea, si invertiste un dólar en desarrollo, tienes que, tu software tiene que producir cuatro por para recién mínimo. empatar. Mínimo, claro. Recién empatar. Entonces, no cualquier idea se merece ser tras tecnología. No cualquiera. Y esto es bien importante. Vamos a tener que filtrar porque vamos a tener que hacer apuestas interesantes para que la organización logre sacar verdaderos retornos de la tecnología. Y frente a eso, nos vamos a encontrar con algunos problemas también, como pueden observar. Bueno, de este modelo que estamos viendo acá, este modelo, este otro tipo de trabajo que le ponemos color azul, si se nos cuenta, el otro color es el color verde, el color del trabajo conocido porque es el color dólar, ¿cierto? Es lo que regularmente le da a comer a las organizaciones, el trabajo conocido. Curiosamente, muchos diagramas de agilidad jamás vi, he visto de este diagrama, como que si no existiera el trabajo conocido. Aparece mucha tecnología, y digo falso, porque hay mucho trabajo que, es, trabajo que no es tecnología y que tiene que ir de cara al cliente, un retail, por ejemplo. Sí, si una diría que hasta el mismo Amazon que pasa que una empresa súper automatizada tiene mucho trabajo que está basado en personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es ese trabajo? Y ahí, ahí viene el tema, por mucho que esté automatizado. Entonces, tiene que haber un trabajo que sea capaz de innovar en la creación de valor, descubrir nuevas formas de crear valor Eso le llamamos trabajo exploratorio. ¿Y qué es la agilidad organizacional, por ende, Manuel? Bueno, es la capacidad, como dice ahí, de enfrentar y prosperar humanamente en la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, básicamente, el hecho de que, como siempre estamos supeditados a factores externos, a cambios permanentes, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener equipos de trabajo y organizaciones que sean capaces de enfrentarse a la incertidumbre de los cambios. Un, un, un tema regulatorio, el tema de ahora mismo, el tema de la AFP, ¿no es cierto?, que están viendo el tema de los cambios de las reformas previsionales, se van a encontrar con que se tienen que adaptar rápidamente. Entonces, enfrentar y adaptarse, Adaptarse rápidamente frente a la incertidumbre y los cambios es lo que permite que sigan prosperando permanentemente. ¿ya? Por eso es que se requiere un trabajo exploratorio, bien gestionado y sistemático para implementar esta mirada de mejora permanente, mejora continua en la organización, para estar siempre preparado. Como decía recién Agustín, es sumamente relevante el pensar que si no mejoro, empeoro. De hecho, el señor Deming lo decía muy bien con una frase, decía mejorar ya no es necesario. Si sí, total, sobrevivir no es obligatorio, decía él. ¿Ya? Entonces, es súper relevante tomar en cuenta que cada vez que nosotros estamos en, un, en, un, en una organización, esta tiene que tener la capacidad de, de adaptarse permanentemente. ¿ya? Sí, y, y ahí y, poder y, prosperar y enfrentar. Quisiera este a poner problema. un punto. Eh, hay un adjetivo que nosotros pusimos a propósito. La forma de prosperar humanamente la incertidumbre es basándose en las personas y no en contra de las personas. Exactamente. Eso, eso es lo que ha hecho que las, las organizaciones más brillantes del mundo. ¿Cierto? Sacar el mejor talento y hacer brillar el talento de las personas. De hecho, alguien dice que la, la característica fundamental de un Toyota, a diferencia de un Google, Google, Google, Amazon, etc., se encarga mucho de filtrar gente. ¿Cierto? De filtrar y que sean puros cerebritos. La verdad, que si dicen que tiene Toyota, es que gente normal la hace funcionar de forma brillante. ¿Ya? Y eso quiere decir que esto es algo que es accesible literalmente a todo el mundo. No todos tenemos que tener un PhD para, para lograr funcionar de esta forma. Si es que tenemos un sistema. Humano que nos permita eh, brillar de esa forma. Entonces, ¿y acá qué es la transformación digital al final? Mira, la, la transformación digital al final consiste. Esto es eh, para Pato que, estuvo, que fue alumno del diplomado nuestro, digamos. Esto nos, nos costaba explicarlo en ese tiempo, pero ahora estamos en un slide. Que al final es cuando tú virtualizas la, la, la experiencia del cliente, ¿cierto? Y tus procesos internos son eh, fundamentalmente automatizados. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Bueno, el objetivo es que. Obviamente, tener información sobre tus clientes, las redes sociales ayudan mucho sobre eso, ¿no? Eh, aumentar la capacidad de poder vender, extender tu capacidad más allá de en las sucursales físicas, ¿cierto? Automatizar te implica mayor producción con mayor confiabilidad, ¿cierto? Con menos horas por trabajador, ¿cierto? Y menos costo, ¿cierto? Aumento mi capacidad productiva, ¿cierto? Y además, sobre los flujos de trabajo, yo genero datos. Y esos datos, ¿cierto? Me permiten... ...tomar mejores decisiones o proyectar decisiones con todos los modelos de aprendizaje automático que existen ahora, ¿no? Esto al final lo que es la transformación digital. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo funciona entonces este trabajo exploratorio que provoca todo todas estas maravillas que tú nos estás presentando? Bueno, como dijimos, a flujos de valor permanentes, tiene que haber flujos de mejora permanentes, ¿cierto? Y frente a esto les queremos plantear la existencia de que algo que nosotros no hemos descubierto, sino que está planteado hace siglos, que es el famoso ciclo de edeming. Nosotros le hicimos unos pequeños ajustes, que donde consiste en las siguientes etapas. ¿no? Que primero, entender un problema y sus causas, lo que le suele llamar en medicina, diagnóstico. O sea, si aparece algún flujo de, de trabajo con algún problema, yo debiera primero, antes de tratar de inyectarle una solución directamente donde está el dolor, debiera... Hacer un diagnóstico. Si hay un dolor de cabeza, no necesariamente está en la cabeza, ¿cierto? Sino que puede ser que está generado por problemas digestivos, que está en otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, hacer un buen diagnóstico es fundamental para que tu tratamiento tenga probabilidades de éxito. Lo segundo, ¿cierto? Es experimentar a baja escala, ¿cierto? En vez de hacer grandes transformaciones de entrada, tú lo que haces son pequeñas transformaciones que estén en bajo costo y bajo riesgo, y a partir de eso, si funciona, ¿cierto? Que es lo que da a mostrar acá. Yo estudio el resultado y si funciona, ¿cierto? Lo escalo. Pero si no, cambio de camino. O puede ser que haya funcionado más o menos. Pero este ciclo, que es el famoso ciclo de Deming, el famoso ciclo PDCA, ¿cierto? Plan Duche-Cac, ¿cierto? Es la forma en que debiera funcionar todo proceso transformador. No a través del ensayo de error. El ensayo de error no es lo mismo que esto. El ensayo de error es cuando yo juego a una máquina tragamonedas. Cada vez estoy ensayando. Y viendo si me resulta, no aprendo nada, ni que yo tire la palanca, no tiene nada que ver con, la, con el tiro anterior. No prendo del proceso anterior. Por lo tanto, este modelo hay que aprender a sistematizarlo. ¿Por qué decimos esto? Por algo bien sencillo. Porque sucede que tenemos anomalías en la forma de tratar el trabajo, qué es lo que les vamos a mostrar ahora. Tenemos una pregunta en el chat. diga ¿Un MVP es fruto de un trabajo exploratorio? bien Usando el lenguaje médico. La primera etapa consiste en entender el problema de sus causas, que es el diagnóstico médico. Con ese diagnóstico médico, tú puedes desarrollar un tratamiento a baja escala. Eso con MVP. Nosotros no le llamamos MVP en todo caso porque la gente abusa mucho del lenguaje. Claro. Nosotros le llamamos producto semilla. Es un producto que tú crees que va, que va a poder crecer a una solución completa. Que no es el concepto. Y que, que el MVP en realidad para la gente es cualquier intento que hace, que tiene que mucho que ver con la mentalidad del sabio y del error. ¿Sí? Entonces... Un MPP en realidad es un tratamiento a la enfermedad que encontraste a partir de un buen diagnóstico, pero es un tratamiento a baja escala. No es una operación, ¿cierto?, eh, a corazón abierto, sino que es un tratamiento que tú tratas de, eh, con el menor riesgo posible, eh, mejorar al paciente con, y que te dé información rápido para saber si vas por el camino correcto o no. ¿sí? Ahora, como te decía, uno de los grandes problemas que existen es justamente que nos saltamos de etapa. Entonces, volvemos al modelo este de este trabajo conocido, de trabajo exploratorio. Lo primero que quiero decir es que las cosas no son tan blanco y negro, o sea, el trabajo conocido tiene algo exploratorio, lo que suele llamarse la mejora continua, y el trabajo exploratorio tiene algo de conocido, que son las metodologías que uno utiliza para hacer el trabajo exploratorio. Pero la diferencia es que el trabajo conocido siempre debiera entregarte un, un resultado predecible, mientras el trabajo exploratorio siempre te va a entregar un, trabajo, un resultado impredecible. ¿Por qué? Porque está metiéndose en la incertidumbre. De hecho, ese es el valor del trabajo exploratorio. ¿Sí? De hecho, en Google se espera que el estándar de éxito de las innovaciones sea un 50%. Dice, ¿por qué tan bajo? ¿Por qué? Porque si estás más arriba, quiere decir que no estás yendo suficientemente fuera de la zona de confort. No estás eh, descubriendo valor realmente valioso. ¿Sí? Entonces, si bien puede haber eh, sistemas de trabajo conocidos en el trabajo exploratorio, como se hace, por ejemplo, en los laboratorios de medicina, que existe toda una metodología de experimentación, no quiere decir de que tú siguiendo una receta vas a encontrar inmediatamente una vacuna. No es así. ¿Cuál es el problema que sucede en la mayoría de las organizaciones? Y esto también afecta al rol de los COEs. Es que existe una, una grieta en el trabajo exploratorio. Que segmenta, ¿cierto? A lo que es el trabajo de la tecnología del trabajo de negocio. O sea, toda esta función de entendimiento, de diagnóstico, de validación, o no existe... O es algo tan, tan eh, mínimo que en realidad es como si no existiera, ¿cierto? Y está totalmente desordenada dentro de la organización. De hecho, es una de las razones por la cual los, los famosos proyectos estratégicos se reinventan una y otra vez, ¿cierto? Acá, por fin, aparece la famosa pirámide, ¿cierto? Que ya la habíamos olvidado. Entonces, ¿cuál es la forma en que se gestionan estos dolores organizacionales? Se suelen escalar... Por ejemplo, un problema operacional, que sería como el trabajo del back office, ¿cierto? Se suele escalar alguna gerencia. Y a esta gerencia se le ocurre alguna solución porque escuchó por ahí de que había alguna solución mecánica de software, ¿no? ¿Sí? Y aparece ahí, nosotros le pusimos un... En vez de poner un, ¿cierto? un estetoscopio de médico, pusimos una bolita de cristal. Porque se apela un poco <risa> a la magia, a lo que los otros hacen, ¿no? El famoso benchmarking, ¿no? Porque luego todo el mundo lo hace, si sí, yo también lo hago, ¿cierto? Y se le pasa tecnología a un líder de tecnología, podría ser el gerente de tecnología, por ser un producto poner lo que fuera, ¿verdad? que literalmente le inserta el problema a tecnología abajo. Y como tú, ustedes podrán ver, esto no está basado en la observación, sino está basado en creencias, y además está basado en otro concepto muy importante, que es el juego del teléfono. ¿Cierto? Como se van pasando de mano en mano, y con cada cambio de mano se pierde información. ¿Cuál es el resultado más esperable? Es que no sea lo que yo esperaba, ni sea algo efectivo. De hecho, además, hemos visto organizaciones llenas de células y que en realidad es, un gran, es una gran máquina de tragamoneda. Porque es todo lo que en son apuestas. Apuestas, apuestas, apuestas, porque están basadas sobre ningún diagnóstico. Literalmente, ningún diagnóstico, sino porque lo que algún líder o liderazgo de la organización creyó que había que hacer porque alguien de su círculo lo había visto funcionar en otra parte. ¿Cierto? Entonces. Eh, es muy importante que todo, este, que, que todo lo que hagamos de tecnología, en realidad, está integrado, literalmente, con lo que sucede en el negocio, ¿cierto? Que esté integrado, que esta función que desaparece, que justamente la función de diagnóstico, no desaparezca, sino que aparezca. Este fenómeno también afecta a los cohes. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo en la siguiente parte de la presentación. Eh, aquí vamos a hablar un poquito de cómo sistematizar la agilidad organizacional. De cara a cuál debería ser la función de los COE en este, en este tema. Sí, pero un COE de agilidad organizacional. Exactamente. No un COE de agilidad técnica. Exactamente. ¿ya? Que está tratando de meter células por todos lados o tratar de pintar. No, es un COE de agilidad organizacional que logre impactar a los flujos de trabajo de la organización. Sí. Entonces, miremos miremos este caso. Ya, Acuérdense que el trabajo conocido está representado por los flujos de trabajo de la organización y los flujos de mejora son los que hacen evolucionar esos flujos de trabajo. ¿no? ¿Qué? Cuéntanos este caso, Manuel. Manuel tiene una característica, además de llevar más de una década trabajando como coach agile, ya además lleva como 30 años trabajando en el mundo de los seguros, así que una de sus pasiones. Entonces, les va a explicar cómo yo puedo modelar una organización como una compañía de seguros con este modelo. Por ejemplo, con este modelo, eh, una de las cosas fundamentales es identificar cuáles son los flujos de valor principal que tiene una organización, y en el caso de una compañía de seguros, son básicamente tres, pero aquí mostramos el diseño dos, ¿ya? que una es que la compañía de seguros vende seguros y por otro lado, cuando alguien tiene un siniestro, le paga el choque de su auto o el incendio de su casa o el robo o lo que sea. Entonces, son dos funciones principales, suscribir documentos póliza para poder tener asegurados, que es la venta de seguro, y por otro lado, pagar cuando corresponde, ¿no es cierto?, alguna indemnización por algún daño que sufrió y que estaba cubierto por el seguro. Entonces, cuando tú ves la organización en torno a cuáles son tus flujos de valor principales, tú eres capaz de mirarlo de punta a cabo, por ejemplo, en una suscripción, desde que alguien dice, necesito un seguro, hasta que finalmente tiene la póliza en sus manos que ya le da la cobertura a, por ejemplo, su casa de habitación. Entonces, cuando tú tienes esta mirada integrada del flujo principal de valor que tiene la organización, solamente ahí eres capaz de ver que rompe los hilos transversales de forma transversal y que eres capaz de explicar mejoras porque entiendes el proceso completo, el flujo completo. ¿Sí? Eso, eso, sí. Aquí, eso es lo que estamos viendo acá. Sí, algo interesante que les vamos a mostrar. Suponemos que el flujo de mejores lo que está haciendo es, es estar de forma proactiva resolviendo problemas que suceden en estos flujos. Por ejemplo, algún problema que nosotros hemos observado, que tú le vendes <risa> un seguro A claro. y, y lo que la gente le lleva es una póliza de un seguro B. Claro. ¿Cierto? Entonces, claro. frente a eso... Es algo que hay que arreglar, y fíjese que es un problema sistémico, porque el que vende es un área comercial, y sin embargo, el que entrega la póliza es un área operacional. Exacto. Entonces, eso se trabaja, y para eso existen los flujos de mejora. Pero la pregunta dice: oye, ¿pero qué tiene que ver esto con los COE? Bueno, es una cosa muy sencilla, porque los flujos de mejora también tienen problemas. Tienen problemas tanto para diagnosticar, le faltan problemas con los datos organizacionales necesarios para lograr hacer los diagnósticos de la enfrentando problemas de métricas que no estén actualizadas o problemas tecnológicos de la base tecnológica necesaria para poder aprender de forma rápida, ¿cierto? Entonces, no solamente son los flujos de trabajo los que están sometidos a dolores o problemas, sino también los flujos de mejora. Y ahí viene incluso, la propuesta nuestra. Incluso, Agustín, perdón, en los flujos de mejora, también tú te encuentras con que necesitas ciertas habilidades y cierto ecosistemas para poder hacer ese trabajo de flujo de mejora. Entonces, ahí tú te encuentras con que están esas estrellitas rojas que son esos problemas, ¿no es cierto? Donde quiero hacer un flujo de mejora, pero a lo mejor no tengo ni el medio ambiente, ni tengo las habilidades, ni los conocimientos, ¿ya? Entonces eso también es parte de lo que el COE debiera abordar, para que esos flujos de mejora sean sanos también. Entonces, al final, nuestra propuesta es, ¿cierto? ¿Para qué es un COE de agilidad organizacional? ¿En qué consiste, Emanuel? Existe básicamente en que el COE de agilidad organizacional debiera ser capaz de Poder observar estos flujos de mejora que están tratando de hacer mejoras sobre los flujos de valor y lograr aplicar mejoras permanente y consistentemente a la mejora. Quiere decir, con una mirada de mejora continua, yo soy capaz de tomar un flujo de mejora y a la vez eliminar toda esta problemática que tiene para hacer bien su trabajo este flujo de mejora y que definitivamente llegue a los flujos de valor, que eso lo que el cliente está esperando a la larga. Sí, ¿Sí? Ese, ese, esa es la mirada fundamental. ¿Cómo entonces, la calidad a partir de este trabajo. Entonces, no consiste el flujo, el poder de agilidad organizacional en solamente formar células, no, ni en formar Scrum Master, para nada. Ni, en, ni en formar en Kanban, sino que eso es parte de LoNet, pero lo pero lo que estamos tratando de hacer en realidad es que eso debiera ser parte del poder for, de poder implementar ¿cierto? Y mejorar de forma sistémica los flujos de valor de la compañía. Entonces, esos flujos de mejora que están acá, pues puede ser muchos, ¿verdad? Porque una empresa compleja puede tener varios procesos eventuales, ¿cierto? Acá estamos buscando no solamente los flujos de generación de valor, pero pensemos también en un flujo de contratación, ¿cierto? Pensemos en un flujo de innovación, etcétera. etc. Cualquier otro flujo que sea un flujo flujo que existen, ya están, algunos ya están diagramados por, por modelos universitarios. Eh, esos flujos de necesitan una función de mejora permanente, y, pero esa mejora también requiere una mejora permanente. Y ahí viene el punto. Si tú vas a implementar un DevOps, si tú vas a implementar una Bachelor Learning, una, una inteligencia artificial, no tiene que ser porque a alguien se le ocurrió porque sí. Trata de, de, en realidad, basarte en cuál es la realidad de tu negocio y cuál es la realidad de, de tus flujos de mejora de negocio. Para eso tienes que tener además flujos de mejora integrales, no solamente basados en pura tecnología, sino también con buenos diagnósticos de lo que está pasando en el flujo de negocio. Con eso puedes tener una base que te permita habilitar una verdadera mejora a la mejora, que es el modelo que nosotros proponemos de COE de Agilidad Organizacional.